Yo, en propósito de algo, tomé a Dios de la mano y también he abrazado al diablo, caí, me levanté, aprendí a no confiar en la gente, amigos reventando cuando yo me encuentro ausente, mi corazón tan frágil toca al Espíritu Santo, después de mil errores me acobija con su manto, la prueba es para pasarla, pero no estoy para tanto, y cuando menos me doy cuenta ya estoy desgarrado en llanto, canto lo que pienso, me gana el temperamento Escupo la cara porque siento que el karma o la cosecha me otorgaron la condena, de ser real con todos y evitar vergüenza ajena, esto va para mi padre que me dijo ponte pausa, olvídate del rap, lucha por una buena causa, mi lápiz se rehusa, mis palabras engatusan a mi mente que me sigue proyectando buenas rimas como excusa, mi palabra nadie acusa, está el mensaje claro, mi rima no fue confusa, esto no es para ver quién más compulsa, pulsaron mi botón cuando les dije no se pulsa, la cuna fue cristiana, el camino disparejo, no soy coherente en todo y es debido a mis complejos, también me desconozco estando frente del espejo, a dónde llegaré si yo mismo me doy consejos, yo no voy a detenerme. Hasta cumplir mi sueño Casi no visito el banco Vivo en las casas de empeño Hay temas que me ayudan Temas que suenan inéditos Buscando acariciar la meta Por mi propio mérito Ignoro que me aplaude Cuando me observo en talima Rapeando en callejones Destruyeron mi autoestima y Esos que no vieron Lo que soporté con lágrimas Mirándome por encima Del hombro con su lástima hey, De lo menospreciado soy Pero algunos sabios Se me quedan cortos hasta hoy Podría decir que todo Fue a base de Fabricando rap real que se ha convertido en mi vicio Y yo he aprendido a levantarme Ante circunstancias malas que trataron de opacarme Sigo siendo el mismo tipo que soñó ser el más grande Al que muchos le dijeron falso rapper muerto de hambre Hoy mírame, mírame, cantando en escenarios El chico más tranquilo ya salió del ordinario No represento a nadie pero canto por mi barrio Y si estoy aquí rapeando es por el hombre del calvario 017 Señor F W de Kanye Beat Con el KS en los controles Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah. ¿Qué tal mi gente? son una otra emisión más en vivo Bueno estamos solo esta vez Estamos con un gran amigo Querido amigo mi primo mi cuñado casi, puedo decir. Tenemos aquí a C F, Hey, what's up, people? Oye, ¿cómo estás? Antes de empezar, antes de comenzar todo, ya estoy transmitiendo en vivo porque no lo no encuentro en live. Ya estoy transmitiendo sí, en vivo, ya, ya, ya. Pues sale, a mí aquí me sale. Anda, que... Aquí anda Esther. Dice: saluditos y bendiciones, anda Claudia. Anda la abuelita. Aquí ya estamos en vivo. Rayo, no me estás en eventos cristianos baja y estoy en la página es. de eventos cristianos baja y no. No es que tienes que dar me gusta para que te salgan las cosas. Sí. Y... Oh, aquí está, aquí está, ya lo encontré. Lo a dar like. Mira, ah. Es que solamente a, a los cristianos les sale. Guapísimo, ya le puse ahí. Exagera, <risa> aquí está. Déjalo comparto en mi página Ahí está ahí está, está, ahí está, ahí está, ahí está, guapísimo, ahí está, guapísimo. <risa> ¿Qué onda qué? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, andamos al 100. Ya sabes. Hoy, la, la estoy compartiendo en mi página. Ah, ok, hoy. Quise comenzar con una canción de las viejitas, se puede decir. ¿De eh, las qué? De las viejitas, de las primeras canciones que, que tienes Oye, en sí, el canal. Eso que hiciste? Dije, ¿por qué hizo eso este vato? Ya ves, ya ves cómo ¿Te soy. Te ahí y ¿y ese quién es? Dijiste, ¿ese flaco quién es? Dije, ah, caray, ¿y esa, y ese, y esa hermosura? Yo no van ya siempre estoy viendo bien. Es que tenía ahí la, la, la pantalla en, en negro, pero ya ahora sí aquí estoy. Estamos bellos, guapos, tiernos y amorosos. ¿Qué onda? Toda la banda sí, sí. de eventos Cristianos de Baja. Bendiciones aquí, el señor F, desde Hidalgo, Nuevo León. Este, ya no voy a decir Monterrey ya, Monterrey no me está representando en nada, mis tigres se están perdiendo a cada rato, así que este, ni Hidalgo tampoco me, me patrocina nada, pero eh, bueno, aquí andamos desde Hidalgo Nuevo León, la tierra de los raperos guapos ¡Oh sí! ¡Wow! <ríe> ¡Qué Ahora, que raya, que Dice aquí Esther dice, Saludos, ¿Y es el señor del flow o qué? Este Erick que vive allá atrás de la casa de ustedes. ¡Dice <risa> Radical! ¡Ríos, García! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno que estás aquí, Radical! Como todos los lunes. Dice Gabo, apoyándolo, chicos, se les quiere mucho. ¡Bendiciones, Gabo! Sí. Oye, Fruy. ¿Qué onda? Te, te digo que el ruido que teníamos antes de comenzar, soy otra vez. Simón, cuando hablas. Pero bien poquito. Pero voy sí. a hablar más yo que tú, así que no hay falla. Es eh, eh, eh lo bueno, es eh lo bueno. <risa> ahí, ahí, para que no compres eh, iPhone Piratas, por favor, ¿no? No, no, no es hecho de pasa ni eso. Ni lo compré, carnal. Ni lo compré, ni no. lo regalaron, hijo. ¿Qué hubo? Están trabados Están antigrabados. Una bendición ser. del padre. Ok. sí que estamos trabados? A ver. No. No, estamos trabados, Esther. Eres tú. Ok, Uriel. Perdón, Uriel. señor F. No, la, la, la. es que leí aquí Uriel Oz, por eso. Perdón, perdón, perdón. Una ropa que lo comete. Bellísimo, eh, señor F, bellísimo. Me equivoqué. Dejo el dedito. Es que estoy comentando con mi página. Sí, sí, ya vi. Sí, dice este... Ah, ya se puso bien. Sí, sí, sí. Es que no le llegaba el internet, yo creo. Sí, ya que robarte el internet del vecino. Y funciona sí, eso bien. Eso es pecado, no. eso es pecado, dile. Andale, exacto. Exactamente, exactamente. Peca, peca. Eh, señor F, sabe eso. Por pues eso claro. no, no lo hace. A ver, señor F, Oye, cuéntanos un móvil. poquito. Ah, muy bien. Cuéntanos un poquito sí. de lo que tienes ahí atrás, en la parte de atrás de ti. Pues lo que tienen todos. <risa> no, que ah, déjame, déjame no, pues, okay, eh, okay. Pues okay, sí, voy a comentar no, que ok, que no, Okay, no, que no, lo que no, que no, que no, que que no, que no, que no, que no, que no, que no, ahora no, que este. que no, tengo mi no, tenis atrás. Y ahora, ahora tengo mi, mi colección de, de los bellos sombreritos del señor Efi. Doble vista para los que crean que es pirata, que hubo doble vista. ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso! No eh? lo tienen ni, no tiene, ni piñatas maranatas, raza. Pero eso les digo. No, no no, no, no, no. Tengo varios. No, no lo tienen. Varios, ya. ya ando comprando varios, ahora sí. Sí, es lo que estoy viendo. Y próximamente también los van a sacar a la venta. Eh, no, creo. no creo No, no sé La neta no sé este, La raza está medio chisqueada Y ya han querido que saques talentes Pero pues ellos ni usan lentes entonces Pero probablemente un gorrito a lo mejor Si sí, en vez de comprar cachuchas este, Yo uh -huh. creo que voy a comprar gorritos Y, y hacerme gorritos Porque la, eh, la única parte donde he llevado gorras mías Es a, a Tula Allende Saludos a toda la bandita de Tula que anda por aquí, no sé si anda por aquí, si no al rato vienen, este que ellos me han este me han comprado gorras, son las gorras que, que tienen del señor F, ellos tienen gorras del señor F, son los únicos, así que este pero yo creo que sí voy a sacar una línea más después de, de gorritos, de gorritos bellos, son los únicos. ah ok, el, el ah, okay. Fíjate, se la pasa acá en la baja y no nos traen gorras. No, no, puro para allá. Ahora sí voy a llevar, voy a andar por allá más o menos el, en, las fechas, en las fechas de octubre y probablemente en noviembre, así que ahora sí los voy a llevar para allá, para que, para ah, que me compren. Mira esta, es esta, todo, esta es la, se la están pidiendo, esta que dice la más señor F aquí, y supieran que la sacamos con pura, pura cosa que sobró. De... Si <risa> <risa> supieran, <risa> si supieron. Ah, si, si supieron, si supieron, si ah esta allá. la hizo me dijo BJ, vamos a, usar, vamos a usar lo que ya nos sirve y hacerte una pedera chida y ahora la raza quiere una playera de estas. Quiere una playera F. chida. Sí, sí, sí. Sí, una playera de sobra. <ríe> ¿Qué onda? <risa> ¿Qué okay? ¿Cómo está el rollo? Okay. ¿Hace cuánto estuve con ustedes aquí? El año pasado. Más de un año. Más de un año. No manches. Cuando era Exactamente. pobre. <risa> Exactamente. Ya. Ah, perdón, perdón. Ah, ¡Oh! no, no, no, no, no. Ya sabía que, que se iba subido. Sí, sí, no, antes bueno, yo no. me acuerdo que dice, con Giro se prestaban los tenis, ahorita tiene su propia colección. No yo, yo no, yo no presto mis tenis a nadie, al único que le he prestado tenis, una vez, y lo estuve mirando todo el momento, fue a Apto García, <risa> en un evento una vez, y ahorita pues a mi crew, que es la Santa Filosofía, pues ellos ya pueden usar mis tenis. A WDK eh, le compramos unos tenis de allá de Tijuana y al Tony King, pues sí le presto mis tenis. Son los únicos que pueden pisar mis tenis. Nadie más puede pisar mis tenis. Nadie. <risa> <risa> oh, sí, sí, sí, sí. La verdad, sí. Ya, señor F, está en la casa, bro. Sí, eh, ponme los comentarios aquí porque yo no. no si sí, me salgo a ver los comentarios, me, me veo sí, más eh. negro. Así que mejor aquí, ahí está. Está, sí, está, dice, solo Uy, qué humildad. Yo soy humilde. De hecho, me voy a cambiar el nombre a hashtag Señor Humilde. ¡Rámonos! ¡Rámonos! Dice Gabo, que cuente alguna anécdota bien loca que le haya pasado. Saludos al Radical también, que ya hasta Rosarito, ya se la sabe. Rosarito está en el mapa. Este Gabo, eh, Gabo es de aquí, ¿no? Es de San Nicolás, de aquí en Monterrey. Sí. Oh, si sí. Sí, de por favor. <risa> no, yo bien. decía en donde vive, es que se me olvida. San Nicolás de los Garza. Pues una anécdota loca, ¿no? Pues tengo un montón de anécdotas. Tengo bastantes. ¿Cuál quieres? ¿Una triste, una feliz, una chisqueada? Este. Porque A ver, tengo una chisqueada. Tristes. Una chisqueada. Ah, tristes también. A ver. No, tengo de todas, yo tengo repartido Él tiene pan, todo, nah, todo, tiene hasta que como, como un poste. Hasta ¿tiene que no esa... poste, fíjate. Quemó sí. un poste, partió un perro. Me ha hecho así. Este... No, yo, yo supongo que de señor F o, o de Fluvi o de Uriel, ¿de quién? A ver, que no llega el Gabo. Una chisqueada, dice. Saludos pues, Enrique dice... Chávez. Enrique Chávez. Ah, nada, no, nada. No. Ay, nomás dice una chisqueada. Es... Bueno, sí, como lo quieras, como Uriel, señor F A ver, ustedes pregunten cómo, dicen, digan cómo quieren que sea. La anécdota. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hoy en sí no es una entrevista, porque ya lo tuvimos en entrevista, es una charla más bien. Ahora Un pueden preguntar lo que ella quiera. Exactamente. Exacto, sí, ya su testimonio y todo eso fue en la primera, pues, ahorita. Como, como MC, MC Poder. poder. <ríe> Dice que como MC, MC Poder, MC Poder nació de este, pues, un filtro de Instagram. Este, y, y pues yo decía cosas de MC Poder eh, referentes a, a, a lo que ponían los raperos en el, en el momento. Por ejemplo, ciertos raperos decían, va a salir una bomba y lo dio como MC Poder decía alguna bobada de no sé, este, esas bombas que no explotan y ya dejen de inventar bombas. y que no sé qué, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, este, fueron un fueron un montón de anécdotas con con MC Poder que ya no lo he hecho, no sé por qué, hasta página tiene el MC Poder. Este, casi casi tiene más más likes que eventos bajan. Hay niveles. No, pero no es cierto. No, el MC Poder tiene como 500 likes. ¿no? Este, y una loca de como Señor F, pues fíjate que una vez me bajé de un avión, ya, ya había pasado todos los filtros, ya había ido pa, o sea, de mi casa para allá, para el aeropuerto, y ya había pasado todos los filtros y todo, y me sentí mal, o sea, no mal de que, ay, no, de, de salud, no, sino me, me sentí, sentía que no debería, debería de ir, y no fui a cierto lugar, y me bajé el avión, ya estando arriba, y el avión ya iba a despegar, iba a despegar, de hecho ya estábamos sentados, con el cinturón amarrado y todo, y luego el avión empezó a dar, y le dije, Dios, si me tengo que bajar, haz algo, y dije, ya no va a hacer nada, porque el avión ya estaba a punto de despegar, y en eso le agarra bueno el avión, y de repente, uh, se regresa, y luego Croche y listo para desembarcar, y dije, ah, caray, y luego yo escuchaba dentro de mí, bájate, bato, o sea, ya es la última chance y me bajé, Le dije a la señora, me voy a bajar, y me bajé, y ese día, eh, creo que murió un señor atrás de mí, allá atrás, por eso pararon el avión, porque le di un paro cardíaco, y yo le dije a Dios ah, dame una señal, y pues el señor mató a otro señor por bajarme un entonces, el señor mató un señor porque no se matara el señor barra, ¡Cara! barra. entonces, no, no medio loco, eh y luego me bajé y sentí mucha paz, ah, me sentí tranquilo, ya mucho tiempo después meses después vi la razón de la cual por qué me había bajado, dije, no, realmente si hubiera ido hubiera sido una atrocidad. Ah, ¿En serio? Simón, sí, por, eso, ¿Se saber por que... eso no. ¿Se puede saber por qué? ¿O no? No, no, no, es muy personal. Ok, excelente. Pero iba para sus grupos. Ah, okay, <risa> okay. ok. Iba. ¿Cómo fue que me entregué Cristo? Este, dice el Radical. Radical MC, saludos al Radical hasta Rosarito Ripa. Este, yo me traía a Cristo, pues, eh, yo vengo con una cristiana, no, yo creo que ya la mayoría sabe, este, y pues, la neta, toda mi vida ha sido como que, como que voy a la iglesia, como que, eh, toda mi vida, toda mi vida he estado encaminado en Dios, entonces, eh, pero llegó un momento en mi vida en el cual, de plano, sí, sí tuve que tener un encuentro con Dios, nada agradable, nada agradable, es estuvo tuvo me medio, medio, medio chacaloso, medio feo este mucha gente oró por mí oró por mí y no la mi esposa este y en ese momento fue una presencia así bien horripilante uf, uf, uf. o sea, fue algo horroroso la neta la neta sí fue algo horroroso mi encuentro con Dios pero me sirvió porque Dios sabía que, que a mí me tenían que hablar así me tenían que caer así de sorpresa así, así machín no, no con una así de que, eh, no algo así de que venga un ángel y me diga una luz, no, a mí ya no me dio un guamazo, este, entonces, pues sí si fue un, un, algo feo, fue algo feo, yo la neta me encuentro con Dios y si fue algo, algo fuerte y, y pues andaba valiendo que eso, pero gracias Dios, llegué bien, eh, de, fue en un autobús que pasó todo esto, ni siquiera fue en una iglesia, fue en autobús. ¿Sí me estoy escuchando bien o me falla mi micro? Eh, se oye igual como estamos en, el, en la prueba de sonido. Se oye como que un ruido. Exactamente. Ah, entonces de la transmisión, porque aquí conmigo no. Sí. Mi pues micro tengo. Es que me mando un ya mensaje, sí. brother, que tu micro se oye medio mal. Pero es que ya no estoy usando esto porque el iPhone no me deja usarlo, como que es pirata y no me lo detecta. Lo no tengo que comprar sí, sí, algo. Sí. exactamente Tomi cargador aquí el cargador por si sí o sí, por si sí no y aquí está el cargador porque puede que por ahí también ah, okay, des... sí, sí. alguna vez te has sentido desesperado porque nada sale como quieres sí sí sí sí un chorro de veces este bastantes veces me he sentido desesperado de hecho ah... pero hace una cosa este consejo va para el lado este, bueno y para el que también se de repente se desesperen porque las cosas no le salen este a veces yo me quiero sentar a escribir una canción que tengo pendiente y decir, tengo que terminar esta canción, y me salen puras tonteras, puras cosas incongruentes, puras cosas raras, ok, estoy solo aquí, <risa> sí. Bueno, bienvenidos a un programa más, señor. Este, me siento medio raro estando solo, no sé qué pasó con mis amigos, pero yo, yo creo que todos me están escuchando, entonces eh, siempre, siempre me desespero por muchas cosas, siempre es muy desesperante que las cosas no salgan, pero he entendido que todo tiene su tiempo, y obviamente la Biblia lo dice, que debajo del sol todo tiene su tiempo, pero eh, especialmente todo tiene su tiempo cuando, cuando realmente lo, lo, lo, lo pones así a prueba, lo pones así como es, te tienes que dar cuenta que a veces no es tiempo de hacer ciertas cosas, a veces tienes que esperarte, eh, no tienes que desesperarte, esperar y no desesperar, porque si te desesperas en la espera, pues ya va lo que es, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo hoy escribí una canción andando en el camión de mi papá, manejando, y se me venía la letra y le empecé a escribir, a escribir, y me salió la canción que no tenía, que tenía pensado sacar, escribir aquí en mi casa, sentado, echándome un conflice, la escribí allá. Eh, me desesperé mucho aquí, me despejé allá, me sirvió, y sí, muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres, muchas veces eh, las cosas no van a ser como tú las, las planeas, pero yo te recomiendo, bueno, les recomiendo a todos que si, la neta, ustedes están, eh, planean, pero yo te recomiendo, okay, no, sí, me estoy escuchando acá, pero yo te recomiendo que, si tú lo no estás haciendo, bienvenidos, estamos aquí en Eventos Baja, fácil, porque, <risa> <risa> si, si tú estás, eh, si te levantas cada mañana y dices, señor, que se haga tu voluntad, pues entonces, preparate para que se haga la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios es que tú ya no cantes, imagínate, entonces le estás diciendo a Dios, ya no quiero cantar, porque te digo que se haga su voluntad, entonces, eh, ojo cuando dicen, yo quiero ser como Job, tener cuatro de veces todo lo que perdió pero Job perdió todo primero, así que pues, sí. pues Lucha, Moro, no Ronald por hablar y pónganse a leer la Biblia Entonces, Ah. No, yes. pero Job perdió todo primero, así que eso es todo un adaptador bueno, vamos a no, no, no es que mira, me dicen de un adaptador este es un adaptador que me regaló Toshiro Díaz allá en Oaxaca este, y no funciona, no lo agarra el iPhone, no sé por qué. Esto también, y no, no lo agarra, no sé por qué no lo quiere agarrar. Cuando yo tenía el otro celular, cuando era pobre, este sí si lo agarraba. ¡Ah! Debe ser pobre, es mejor. No, fíjate, que desconecté todo otra vez, ¿eh? ¿Cómo? Y, ruido, y te desconecté todo y el ruido viene contigo. No, pero no sé por qué, yo no tengo nada conectado. O sea, ¿de deja Deje de robarte internet del vecino. No, estoy con mi Wi-Fi, carnal. <risa> <risa> es bien rico. es ah, sí, sí, <risa> rico. No, mi Wi-Fi, carnal? Eh, pero si escucha bien, estoy escuchando a Kaira. Es vale. rico. Si ah, se oye bien, ¿Qué? la raza. Sí, si sí, sí. sonido bien chinote. Ah, sí, se sí, sí. Si pones 50 pesos de salto, de mano y quieren un sonido bien chido. O sea, escuchando chidos si Si no, este, vayan a vernos de Juan de Montreal y a YouTube, hombre. ¡Mira, <risa> ¡Mira, Yo vas a decir ahí en TikTok. Sí. Vayan a TikTok. Sí, Es chistoso, vete para TikTok. Dice Ángel Rap, hola Villa y hola Liz. Un <risa> saludote. A mí no me saludó. No, no, hola. no. Estás a de si salió su comentario saludándote y, y no. <risa> mira, ya salió. Ah, mira. Mira. Ya que venga este regalo, no, pues. Crack, esto, sí, sí, sí, ya. A tomar sí, sí, screen. sí. No, se ocupó, se ocupó. <risa> ya, ya le tomé. <risa> ya está preparado, ¿eh? Ya ya se de nada, ya sabes, aquí sí, siempre para sí, sí. servir. <ríe> sí. Para servir y no para ser servida. Amén, amén, amén. No. Oye, Frui. ¿Qué onda? Déjame ver qué, ¿Qué puso el galo primero. Dice: ¿Planeas hacer algo con pura gente de Monterrey? Ah, sí. De hecho, eh, estoy planeando apenas hacer algo el detalle es este, y lo voy a dejar así, esa amistad puede, lo voy a dejar así, súper claro súper, súper claro para todos, yo cuando empecé jamás tuve una oportunidad escúchenlo, ese video de orígenes que vieron, yo andaba así desesperadísimo y no sabía ni qué hacer eh, jamás tuve una oportunidad de un brother que sonara, bueno, no sonó en ese momento casi no sonaba nadie, pero hasta me hicieron tranzas, unos, unos Brothers, no voy a decir su nombre porque aquí en Monterrey son muy conocidos, este, bro, pero no, mira, te damos una producción y tú pagas tanto y le pagas tanto al otro rapero y nosotros entramos en esa canción, yo pagué, fui, pedí dinero en mi trabajo e invertí y los vatos se desaparecieron. Tiempo, mucho tiempo después me los volví a topar, pero cuando yo ya era más establecido como señor F, este, y, y, y los vatos nada más me sacaban la vuelta, ¿no? Entonces... Um, pero sí voy a hacer algo con, con, la, con la racita nueva. De hecho, ayer, ayer acabo de sellar algo con un brother de Tamaulipas, en el cual le dije, oye, brother, ¿sabes qué? Sí, pero pues tiene un costo. No porque a mí me falte el dinero, la neta no me falta, gracias a Dios, ni me sobra tampoco. Pero y que deben entender que, que todo cuesta en la vida, lo único que gratis es la salvación. Así que, entonces, eh, tranqui, si vamos a hacer algo con los de Monterrey. Espero que no se ofendan, y si se ofenden, pues no lo hagan conmigo. y... Así que vayan ahorrando. Dice en inglés. of course my friend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que sí. Oh, no. claro. sí. Sí, sí, sí, sí. Estamos diciendo nombres y nombres, ¿no? Así sí nombres. Así sí nombres. No, ese damo, ese damo, sí, damo vive de puras controversias, ¿no? Ese damo, ignórenlo, bloqueenlo de eventos cristianos baja. Sí, sí, sí. No, un sí. <risas> camarada allá de Oaxaca, ese camarada de Oaxaca que la neta está bien rifado, ese men este, se mueve bien machín y, y, y es bien buena onda, la neta. Siempre que voy para allá, él es el que me organiza ahí los eventos. Hashtag, Peniel no paga. Eh, nada, no, este <risa> me... Entonces, este, me llevo una iglesia bien chida y no me pagaron. No me, no me dio ni las gracias, ¿no? Pero bueno, es <risa> lo bueno, es eh, lo, lo, lo bueno, no, bendice la vida. Hola. De hecho, era sobre la canción de Orígenes, que te iba a preguntar. Ajá. Dices ahí. Yo no tengo dinero en el banco. Todo. Yo conozco solamente casas de empeño. Hey. Esa era mi inspiración. Ajá. Esa era mi inspiración porque di, digo yo, casi no, visit, casi no visito el banco, vivo en las casas de empeño. Neta, neta, y mi esposa por ahí anda ahorita, no te, no te dejan metir. Perdimos un montonal de cosas en la casa de empeño. Machín televisiones, celulares, tablets, anillos, joyas, un montón de cosas. Yo el banco, nada más iba, no, y creo que no, el banco ni iba, no, no tenía tarjeta, y nada más iba a cobrar cajeras y de repente, pero siempre era tener una, una boletita, una boletita de un refrendo, cuando se vence, estar checando, y la boletita cuando tú ibas a abonar, este, venía el debe <risa> <risa> este, cuando tú ibas a abonar a la casa de empeño te grabaron unos tickets este, unos tickets, y, y yo tenía así un montón de tickets, donde iba a pagar y pagar refrendos, pagué como cuatro veces una televisión que de, de, de lo que me prestaron la pagué como tres veces yo creo así un montón ¿no? hasta que le dije, mi morra no hombre, ¿sabes que no hombre, ya que se pierda va, ya vamos a comprar otra mejor este, <risa> y la neta yo en esa canción, en esos momentos en esos tiempos, eh Tenía mucha, este, tenía mucha necesidad económica, la neta, Machín, eh, y que lo, me lo solventaba como tapando un pozo, abriendo otro pozo, así como cuando pides préstamo para pagar un préstamo, ¿no? Entonces me la bebía en la casa de empeño, pidiéndole a veces paro a la raza. Eh, machín, Machín, esa fue una situación súper, súper complicada, súper difícil, que, que la superamos y, y que nosotros. Como matrimonio nos pusimos a decir, ¿sabes qué? Este, nuestra meta es este año no empeñar nada, o sea, este año ya no andar pagando refrendo ni nada. Y esa meta pues se cumplió hace un par de años, ya gracias a Dios que no vamos a una casa de empeño, más que cuando queremos comprar algo barato, este, vamos a una casa de empeño a ver qué hay para comprar, no para dejar. Antes la meta, no, en esos momentos, si tú me conocieras en esos tiempos en persona, Nada que ver al, al que soy ahorita, pues ahorita relax, confiado, esperanzado en que Dios me va a ayudar en, en todo, pero antes le echaba la culpa a Dios dentro de mí, le echaba un chorro la culpa a Dios de todo lo que se estaba pasando, de mi mala administración, de mis problemas, de mi salud, todo le echaba la culpa a Dios, todo, todo. entonces Ah, bueno, mira, ¿qué tal la casa de empeño en Oaxaca? En Oaxaca fuimos a una casa de empeño, pero como repito ahorita, fuimos a comprar, y ahí me compré un Nintendo 64, que ahí lo tengo guardadito. Ahí está guardado. Ni <risa> no, no, ni el Mario este, ahí lo tengo, pero sí, la neta, fueron un montón de cosas. Saludos a misa, aquí que tengo calderón, no sé qué, gracias. Gracias, a misa. A calderón. Este, pero sí, la neta, esa, esa parte de la canción, sí, hay una parte también que dice, este, conozco, eh, me envuelve el Espíritu Santo y también he abrazado al Diablo, algo así. Este, esa parte también me identifica mucho con mi, con, con una doble vida, con una doble cara de que hacía unas cosas, decía unas cosas y hacía otras. Pero, pero machín, machín. Yo sé que todos somos hipócritas, todos somos doble cara porque a veces no damos el ejemplo que deberíamos de dar. Pero en ese momento yo así me la bañaba, o sea, así me la bañaba, gachote, gachote. Me valía quien me viera, no me importaba nada. Entonces, este. Pero sí, son muchas cosas que vienen en esa canción, que pues por lo mismo se llama Orígenes, de hecho el disco se llama Orígenes. Dice que cuente esa anécdota, está chida, pues salimos a buscar a ver qué, íbamos por un celular, creo, andábamos buscando un celular, y yo en mía en Oaxaca, y pues íbamos a una casa de empeño a buscar uno, que a fin de cuentas compré, le compré un celular a una señora y a mi esposa le duró como 15 días, porque me morrió, se lo quebró. Y ahí está, por ahí está. Ya, nosotros, este... Pero, sí, esa, esa vez este, llegamos a una casa de peña y tuvimos 64 en 500 pesos y lo compré y me lo traje allá acá con el Mario Bros y los controles originales. La neta. saludos a Rodolfo Rodríguez. Un gusto poder saludarles. Rodolfo es un amor. saludos a Rodolfo Rodríguez. Un gusto poder saludarles. Dice Misa, cuando íbamos a rapear en los camiones con 12 baros en la bolsa. No en para, la bolsa nada más. Sí, esa estaba... Eh, pues también era una situación difícil para ambos este yo, Luisa se quedó sigue trabajando en los camiones eh, yo sé que no tanto por necesidad sino pues, eh, le agarró cariño o yo qué sé, o, o le agarró jugo al dinero <risa> no, le agarró cariño al, al trabajo o, o se sintió muy a gusto, no sé pero la neta cuando empezamos ya a los camiones era, llévate los 12 pesos bueno, yo me tenía que llevar como 25 porque aquí para allá me conozco no, como 35, porque de aquí para allá me cobraban 20, y la parte de los 12 pesos de la ruta que era con lo que empezamos, y de ahí agarramos para las rutas, de ahí mismo de lo que nos pagaban los camiones, de lo que nos daba la gente, separamos para otra ruta, y a veces el chofer no nos cobraba, y así nos subíamos a cantar, improvisar. Este, y... pero ya, pues yo, yo duré poquito, yo duré poquito. Eh, ahora les voy a repartir billetes. Eso, <risa> de los, billetes de los, de los que compra el CB, ¿no? allá en Estados Unidos. Este, pero no, sí, tú, son han dos cosas chidas, este, esas eh, que la neta yo no le saco la vuelta a ir a los camiones otra vez. Si Dios así si lo quiere, pues voy. Pero ahorita la verdad no, no, estoy, no estoy enfocado en eso. Que yo también lo tomaría como parte del ministerio, ¿sabes? O sea, hay mucha raza que cree que porque ya andamos cantando y viajando y todo, que nosotros no la, no la sudamos. Y la neta que así nos la sudamos bien, Machín machín, machín, machín, o sea eventos gratis poniendo de nuestra bolsa para ir a cantar y lo que ni nos dieran de comer y no regresarnos a ver cómo, o sea tú, tú feo, pero gracias a Dios le vamos bien Oye, hace poquito subiste un video donde estaba tu niño y otros niños más cantando ¿Qué sientes ahorita ahorita en donde está señor F? ¿De ver a de ver a los niños cantando tus canciones? Pues, no pues, que lejos de que, que, oh, qué chido, se sabe mis rolas. O sea, lejos de eso, yo creo que no es tanto eso. Yo creo que es más este, el asunto interno mío, de que, por ejemplo, lo de Por la Luz, pues es un alboroto, ¿no? De que, uh, que le copiaste, que bla, bla, bla. Pero, siente chido que la neta estén cantando canciones eh, digo, también cantan las del Chubu, y cantan las de Chris cantan uh -huh. las de mucha gente, pero en especial, pues, yo vivo aquí y ellos me conocen y sabe qué rollo, este, y se siente chido, se siente chido, tanto como Señor F, pues, yo siento bien, pero siento mejor como Uriel, mejor así siento más chido como Uriel, de decir, bueno, pues, estos morros están cantando canciones que, que, que, que traen un buen mensaje, ¿no? Y, y, y que, que pues, y que les gusta, y se escuchan más a fuego vivo. De hecho, no saben, sí, señor, no saben que es no saben quién es Fuego Vivo. Apenas vamos a una canción con ellos y los van a conocer. <risa> Dice: ¿Crees que tus niños sigan tus pasos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, bueno, aquí está uno que le gusta rapear. El otro también, pero mm, no mucho más. ¿no? <risa> Dice, no mucho. No, pero al, al otro <risa> a él, a la que está aquí, amigo, sí y de hecho estoy platicando con él he estado platicando con él de, de que hemos una canción y todo ese rollo ya tenemos desde hace mucho, desde el año pasado tratando de hacer una canción y apenas este, eh, vamos a concretarla este año, yo creo que antes de que termine el año, tengo cuatro, tengo como ocho canciones por lanzar, pero tengo cuatro que, que siento que van a ser otro rollo este, okay. una pues es una cumbia colombiana otra es la que voy a sacar ahora que se llama se llama Na así na ese se llama y una que tengo con Chris y la de Brandon es la que tengo con mi hijo Brandon también está va a estar muy chida dice Joxman mis hijos son fans del señor F gracias Juxman eres un amor yo mantener de Oaxaca <risa> <risa> <Pero>, los <¿sámelos> de, <risa> <risa> de fuego, vivo dice radical no no te convienen bro son tracan las <risa> <risa> no, no, no. oye dice Rodolfo, bendiciones parte de Grupo Nuevo Amanecer MX Grupo Cerreño de aquí de Tijuana bueno, aquí está Cate, pero allá de Tijuana Ah, saludos a la bandita que anda, este, bueno Nuevo Amanecer son ellos, pero hay mucha bandita la que está este, jalando con eso del cerreño rap y corridos tumbados y Está chido, está chido. Yo tengo uno también ahí. Ah, también tengo un correo tumbado. Con uno, con un vato. Pero no lo voy a decir que... Pero... Ah, está chido, está chido. No, está con ganas, eh. La neta, está bien pasado de lanza. Dice, mi hija baila la de la tusa en vez de las mías. Es que le ponen la tusa. O sea, en vez de que le pongan en otra cosa. Yeah, pues que andas escuchando, misa, para empezar. Los hijos son los hijos de los padres. Oh, vámonos. ¿Eh? Sin palabras. Sin palabras, oye. ¿eh? Sin palabras. Tú ves a un hijo y sabes cómo es el papá. Por ejemplo, yo veo a Villa y a Liz y yo sé cómo es su abuelita. Ah, tanto sí. Tanto sí. Aparte que ya conozco a abuelita, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, li, bueno, para que no sepan eh, nuestra madre, nuestra mamá, F dice que es su abuelita. Adoptó sí. como su abuelita. Sí, estoy, sí, por pero de hace muchísimo tiempo, ¿no crean que... Ya, de tiempo atrás, ya. Ya hace mucho yo... Es más, yo ni conocía a Liz. Es más, el día que conocí a Liz ya, DJ fue el DJ. ¿A Así es. No, yo te conocí antes de eso. Pero tú no te acuerdas. ¿Ah, sí? Sí. No, pues quién sabe. No me no acuerdo. No acuerdo de esa de, de que íbamos comiendo ahí hamburguesa o torta. Creo que era una torta. Ahí en el carro cuando fuimos a Tecate. Eran tacos. eran tacos, eran tacos. Ah, Simón. Dice próximamente, señores, Fina Natanael Cano puro corrido tumbado para este. Eh, ¿cómo hacer grito no saber? No, no, no, no, no. Ya, ya se sabe sacar un grito. No, no, no, no, no. Pero mi papá, corrido tumbados. no, no, no, no. Mira, sí, yo sí, sí. solo voy a decir una cosa. Ya me, ya me quemé en la primera entrevista con el señor. No lo no, vuelvo a hacer. Y ahí se misa. Es cierto que cobran los feeds y vendes el Evangelio y hasta la factura. Mira, a <risa> la, las por, factura. Partes, por partes. Sí vendo los feeds porque yo no le debo nada a nadie. O sea, que ellos me digan, ah, estás ahí por mí. Yo estoy aquí por Dios y por mí y por mis pantalones. Punto o sea, el que quiera grabar conmigo, obviamente tiene que pagar, punto y que venda ah, no, obviamente no lo vendo, no, no lo vendo, no manches, si a mí no me lo vendieron, porque lo andaba yo, pero pues si quieres que yo vaya a cantar a donde tú estás pues al menos págame el camión para ir ¿no? este, no, es que, fíjate y puedes ver, es más, si tienes en recuerdos pon la entrevista pasada la que me hiciste a mí hace más de un año ahorita. y yo sé que he cambiado eh, he cambiado en muchos aspectos para bien, en algunos tal vez para mal, pero lo estoy tratando de corregir porque son cosas como las que te acuerdas que me dijo dulce, es que esto, el otro. Sí. Hay otras cositas que sí me han dicho a mí, oye, es que tú, esto, el otro, ¿no? Y que sí me saca de onda y después yo reviso lo que hice en un live o en ciertas partes y digo yo, ah, es verdad. Pero ahorita no me arrepiento de decir que como por un feed, porque la persona que te dio un feed gratis, pues... Pues no sé por qué te lo voy a dar gratis. O sea, a mí no me dieron gratis nada. A mí no me dan gratis ninguna producción. Porque hasta eso, cuando me dieron gratis una producción, tiempo después me la cobraron. Y, y dije, bueno, pues ni modo, tengo que pagar, ¿no? Pero gratis... A ver, mijos, mis hijos, mis hijos. Gratis no mala salvación. Punto. Amén. Amén, amén, así es. Amén, amén, amén. Y la verdad, sí, ¿eh? No me, o... quiero, no me quiero ver mal. No me quiero ver mal, ¿va? porque a lo mejor decir, uy oh, ya se le subió, ¿no? No, para nada, no se me ha ocurrido, no, no, no. para nada. ¡Ay, no! <risa> Mira. Mira, yo todo feíto. <risa> che, che, checa, ¿cómo hemos cambiado, eh? Todos. Todos, todos loco. Hasta tu escenario has cambiado, eh. Exactamente. Oye, hasta yo la de imagen. ¡Ay, sí! El escenario has cambiado, eh. Exacto. Mira, fíjate, fíjate, fíjate. Tenías una sábana atrás y un ¿Sí? holder, ¿qué es eso que se ve ahí? Una no, es la máquina, ¿va? Es la máquina, es la máquina, para la comiseta. Sí, y, y Liz ahí pegada contigo y tú con la de virtudes, que no parabas de hablar de ellos cada vez que ibas y que no sé qué. <risa> Todavía. Ah, y ahorita... No me supera. Ajá, guacha, y ahorita... Con, con, y yo, mírame, mírame a mí, mírame, mírame, mírame, con los lentes de soldador que traigo ahí arriba... Que, bueno, los aprecio mucho porque me los regalaron. allá no se nada. Una chica que ya no está, pero yo la tengo ya en su santa gloria. Eh, pero mira, mira, a todo lo que hemos cambiado. Eh, ahorita tú ya tienes tu fondo atrás de eventos baja y cuánta altivez se ve ahí. Cuánta altivez, <risa> así es, así es, ¿eh? la verdad. Ya está dicho que sí, no, no y allá las colecciones a platos atrás, según que, que no sé para qué no digan que nada no, que el F se cree mucho. Ya me limpio con un calcetín el sudor, o sea, está limpio. ¿verdad? Pero este es mi trapito del sudor aquí. Este, este es mi trapito del sudor. Digo, no hace tanto calor porque tengo el clima prendido, pero hasta tengo un clima. Antes no tiene clima. Bendito sea el padre. Dice Misa: la Es verdad que no mía, en, el en el free es el fuego vivo. En el free fire, okay? o no, qué? Y en Among se ganaba. Hasta el Among Us estaría perdiendo el Misa. Yo creo que, yo creo que eh, toda la banda sabe que, que si tú estás enseñando freestyle, te tienes que medir conmigo para eres bueno, y si no, no. Así, punto, punto, papá. Y Misa lo sabe, porque Misa no me ha ganado. Si a Misa, a Misa le ganó, Pepe oh, <risa> no, no, no, no, no, no. Pepe hombre. Cantarello me dio así feo, ya no hice nada. Pero bueno, ese será otro tema. Exactamente, saludos varón, alábale. Tanto que veo el, al pila escribir así. Saludos, varón, alábale, ya me, ya sé, ya no sé si alábale es con esa V, con la V, ya no sé qué rollo. Pero bueno, yo la lavo o sea, con V o con B. Ah, como ve que es? Mira, yo estoy bien leyendo aquí un comentario de acerca que dice, te mirabas blanco, F. Sí, ya sé, la esterra más está ahí. Me voy a ver más blanco cuando me regales el iPhone. Que dijiste que hace tomó screen, que dijiste así que yo solamente lo voy a esperar. Ok, checa, yo que pusiste tanto así que hemos cambiado que puedo poner un vídeo atrás, ¿Tanto así. un oh. copie rayo. Ahorita, la verdad, sí. Ya, has dice, cambiado, dice, nosotros hemos cambiado. Dice, damos ni la Ahí salvación el... o la salvación, ahorita la tenemos gratis. Jesús pagó un alto precio, pero para que nosotros uh -huh. la tuviéramos gratis. Yo lo sé, yo sé. Terminado, Blanco. Gracias, gracias, estimada Master. Saca los lentes que vas a esquiar a la nieve. ¡Jule! ¡Hombre, tengo un montón! Mira, ahora aquí Fete Juana, saludos a D-Flow y a, a, a Letty B. Eh, que fueron los que me hospedaron allá en Tijuana. Eh, ahora en la última gira que estuve por allá. Los conocí en el evento de Ensenada. Eh, y me llevaron a su casa. Fuimos a su casa y dije: Me puedo quedar en su casa hoy porque ya es bien tarde. Estamos quedando con el pastor David. Y ahí nos quedamos. Yo y Ultra. Saludos a Ultra. Y ahí nos quedamos toda la gira. Ahí, no, ahí nos dejaron toda la gira. No, aquí quédense. Nos atendieron súper bien. Nos regalaron ropa. Me dieron una una dotación de lentes de estos este, de, de esquiar y la hermana Leti fue la que me regaló el iPhone, me dijo, ¿sabes qué? Pues Dios te bendiga sentimos regalarte esto y yo, oh my gosh y dije, un iPhone, y me lo regaló y pues con el que ando aquí ahorita, chambeando ya está pensando en, en el comer en comedia, Tony. tiene fecha y ya anda pensando en comer yo dije, es que, es que el Pila, la primera vez que fuimos, como todos, ¿no? Cuando quieres hacer algo con el señor F y con el juego vivo, te tratan súper chido, te tratan súper chido de que, no, vente para acá, vamos y todo, y lo que anda un feed, ok. No, está bueno, pues, así varios raperos uh -huh. han sido conmigo, de que solamente me adoptan un ratito, unos días, para que salga un feed con ellos y después ya, ya me dan una patada en la cola. Pero el Pila nos llevó una que queza en playa de Tijuana, que no he probado otras iguales. No he probado otras iguales. La neta. O sea, la neta no, no he probado otras que iguales iguales. Eran de harina así gigantes, no manches. Y luego ahora que vamos, este o a Pila, llévanos y si, ni nos quiere ir a ver, Pila. Ya, ya se le subió. <risa> Dice, el misa come más de lo que rapea. Uh! <risa> Lo dijo Damián, por cierto, ¿eh? Lo dijo Damián. Sí. Dice Esther, yo no yo no dije que un iPhone, yo estaba hablando del adaptador. Uh, ya me dijo. que te ¿Qué dice... Ya sé. Sí. No, pues ya ni modo. Ahí está, ¿De... ahí está. Sí, de, de hecho yo ya le iba a hablar a Esther. Yo se lo voy a llegar, sí, de Yo, la... yo se lo voy a llegar, y si le voy a hacer perder eso. <risa> no, de hecho ahí, ahí está la, el screen donde dijo que era un iPhone. Ahí dice Dice, cuando vengas, avísame antes, locochón, pa yo para yo poner que se abrir. No, ya no te creo nada, ya. No, ya, ya. Me va todo a eliminar el Face. Dice <ríe> que me vendiste, va. No, no, yo no he vendido nada, aquí lo traigo. Y el otro que traía yo, se lo di a mi esposa. Dice Esther, yo también tengo la captura. Si ah, la quieres. A, Esther, oh. a, ese Esther, a ese Esther no le gana nada, Esther, la neta. no no no no no seas doble ánimo. ánimo qué dice la palabra de los, de los de doble ánimo no jugarás con mi mente luego los rechazas a uno no yo nunca rechazo a mi banda la neta he tratado de sacar tiempo gracias a dios Damián, sí, sí, sí. antes estaba flaco porque no tenía para comer ahora me como hasta los raperos rastudos eso sea, ah, o sea, parece, parece, parece un insulto de, de niños de, de, de Kinder, de... Come ¡De tierra, Kinder! No, sí. tú come, come hojas tú, güey. <ríe> <ríe> ¡Adiós! ¡No te vayas, Esther! ¡No te vayas, Esther! Estamos agarrando cura contigo, es decir, con Efe. pues, Arro, pues, Arro, pues y la. Se enojó, Pila. ¿Para qué te enojó, Pila? Sabes que somos camaradas, hombre. Aguante el carro, aguante el carro. Ya, ya, ya todos están llenos, todos se enojaron. <risa> Ay, ya, ya. Ay, que yo les vendía. santos y, y, y agraciados los que se queden y los que se vayan, pues que el Señor los guarde y que se vayan por la sombra. Mi tío es bombero, dice... ¡Bombero! <risa> Oiga, ¿qué onda? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo ha, cómo ha evolucionado la raza de eventos bajas? Ese que me Cómo hemos evolucionado. Demasiado hemos evolucionado, la verdad. De la hecho, creo. De hecho, estuvimos uy, hablando... Uy, tú ya viste, tú ya estuviste aquí. De hecho, bueno, yo no había ido nunca a su casa, ¿verdad? Nunca, nunca, no. apenas ahora el mes pasado. Nos, nos hacías es... el feo. No, no, estoy me ocupado. <risas> Pero está tan muy chido, ¿eh? Ahí, están ahí. Yo pensé que era tu casa ahí y no. Están aparte, o sea, están dentro mm. de su mismo terreno, pero están en otro lado y... Y wow, o sea, sí, yo pensé que era la sala o algo así, el cuarto de BJ, pero no, no, vi que realmente pues tienen, toman en serio su jale y están en otro lado, entonces... Sí, sí, sí. Qué chido, qué chido la meta. Mira, mira, para que todos que están aquí, voy a poner la, la otra cámara, ese, ese es webcam, hey, para, que para que vean qué, qué diferencia, diferencia te ve. Te ve. Ah. Me quito el micrófono. O sea, ese, ese, el, el micrófono. ¿Cómo se miraría, no? Sí, así nos miraríamos si sí, estuviéramos con una buena cam. Todos rojos. O sea, ¿tú crees que mis uh, tenis son, son falsos con pantalla verde o qué? No, no yo, ¡Uh! yo nunca no dije, uh, dije esto. No, no, no, no. ¿Qué fue? A ver, a ver, a ver. Nuestro fondo sí es falso. Pero la verdad, sí, hemos evolucionado demasiado, jefe, la verdad. Sí, sí, la neta ah, sí, me da mucho gusto, la neta, este, que sean constantes. Bueno, hubo un tiempo que pararon las entrevistas, ¿no? Pararon como que sí, sí. un tiempito este, por cuestiones personales, pero qué bueno que regresaron, qué bueno que retomaron todo, la neta, y, y pues desde un sí. principio, como siempre les dije, o sea, lo que yo pueda en la mano, pues aquí andamos. Este, ya saben que También. esta entrevista se las dejé a mitad de precio, o sea, no hay falla, está bien. Sí, sí, sí. Claro, <risa> no es cierto, nada, porque la, raza de verdad, ¿sí? este lacra, de la raza verdad es de verdad. De verdad, no, hombre. Mírate, Cate, bro, lo que te dije va a ser un video. ¡Arre! no, anda soñando ah. este, anda soñando ya. Eh. Sí, sí, sí. Anda aguascalientes ah. el fin de semana. Ya sé. Sale más que tú. Sale Tan más socio. que yo, fíjate ya. Sí, sí, Ándale. sí. La verdad, la, la, mi, mi sueño es ser un 3 un de Cámaras de, de Pila. Pero no, no le quiero decir, porque me va a cobrar mucho. <risa> es que Pila, Pila cobra. Sí, sí, sí. Se cotiza también. Pila no se mide. ¡Ay! <risa> <risa> ay, ¡Ay! ¡Vámonos! Y siguen con barras, Guy, ¿eh? Barras, puras barras, amigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos improvisas algo? Este, estaba tratando que dijeras eso. Voy a buscar una pista. Ok. Oh. Entonces, ¿qué? ¿Reparar una, una camiseta? ¿Cómo? Vamos, vamos a reparar una camiseta, del señor F. F la va a pagar, va a pagar todo. A ver, tú tienes todos mis diseños, vato. Ya sé. Ya El Javier tiene sé. todos los diseños míos de mis playeras, de hecho este lo hizo él. ¿Me gustó, eh? ¿Me gustó? Sí. <risa> Pero así sí. tiene un costo? costo, eh, no la ni idea. No, sí. sí. Sí, es que por FreeStyle ya es otro costo. No, fíjate, fíjate, la neta, bueno, mientras se carga aquí en la compu. Este, la neta no es así de que ay, voy a cobrar por esto voy a cobrar por lo otro, voy a cobrar por la habla pero sinceramente ya metiéndose en una plática un poquito más seria, este hay un montón de gente que, que no valora bueno, no voy a decir que no valora ni que no valorará simplemente que hay un montón de gente Coca, que ya no que no valoró la ayuda que, que, que, pues que, que le di, se podría decir, los dejo aquí a trabajar. Saludos, Alex, nos vemos pronto, mi Radical. menciones no Radical. Radical. Hay, hay gente que realmente no, no valoró eh, la echada de mano que le di con lo que yo tenía en ese momento, este y que me fueron brincando, me fueron excluyendo de muchas cosas. este sí. sí. oficial, la componente en la Ciudad de México. Gracias, gracias. Va a salir con una burrada este vato. Ahí tiene algún sí, sí, de San sí, Francisco sí. algo así. este <risa> La quinta tribu está en la casa. Y, <risa> Frank. Sí, sí, sí. sí este, la pero, quinta este, tribu. Pues la neta, eh, hay mucha gente que no valoró todo ese rollo, todo ese asunto de... Por, lo digo esto por lo que puso Damián, este, de que... <risa> bueno, por el freestyle, no, no por freestyle ni por saludos ni nada de eso. No, no nada de eso. Pero por fit, sí. O sea, por colaboración, sí ¿Sabes qué? Porque a lo mejor yo te di la mano en un tiempo Tuviste una ganancia O X o Y Porque hay una linda muy delgadita en ese asunto Del rap cristiano de Que por mucho que sea rap cristiano No deja de ser rap y no deja de ser un negocio Es un negocio, la neta Entonces De aquí sale para que mi familia coma Sale para que yo coma Para pagar mis cosas Para darme dos que tres lujitos que me lo merezco y hay mucha gente que, que piensa que todo es gratis y que todo te va a caer siempre del cielo. Y las cosas no son así. Yo también tenía ese pensamiento de decir, bueno, pues yo soy el señor F, pues tienen que darme a mí o tienen que ellos ah, bla, bla, bla, o esto que lo otro. Eh, y tenía ese pensamiento de conseguir todo gratis hasta que dije en él Porque tiempo después, ellos, las personas a las que me daban las cosas gratis, eh, me hablaban o me decían, no un mensaje, oye, esto que el otro, oye, es que, ¿qué onda? ¿Le entras o okay? qué? Yo como que me sentía comprometido, porque como ya había aceptado un regalo de ellos, me sentía comprometido, pero la, lastimosamente mucha gente, a pesar de que le di la mano, a pesar de que, de que trabajé con ellos y a pesar de muchas cosas, pues habló mal de mí, total, tanta puercada que hizo, y la neta, son gente que las tengo todavía agregadas en Facebook o en Instagram, pero no lo sigo. O sea, ellos hacen lo suyo y... lo hacen una cosa, este, las historias de, de Instagram yo las veo todas porque detesto que estén los círculos en rojo. No tanto porque me importe, sino porque detesto que los circulitos estén en rojo. Entonces, a veces alguien sube un montón de historias y yo estoy como el cerdito de Toy Story. Sí. Bueno, tengo eso como que... No sé cómo se llama eso de que no estén las cosas bien acomodadas y te da cosas, no, no estarlas acomodando. No sé cómo se llama eso, pero me da mucha cosa no tener los, los puntos, los círculos rojos entonces a veces veo historias que no quiero ver pero pues le pongo ahí rápido pero sí, la neta te digo, o sea, hay cosas que, que, que cuesta todo cuesta en esta vida todo cuesta, todo, todo, todo cuesta eh, ir con ustedes a hacer las playeras me costó comprarme costó, a ustedes les costó trabajo, comimos birria y todo chido, pero la birria no me la regalaron costó a, no, a te la cobraron no porque pateas al perro ¿cómo? <ríe> Te la cobraron porque patías al perro. ¿Al cholo? ¿Cómo le dicen al perro? Prieto. Ah, Prieto. Entonces, o sea, la neta, como cristianos estamos bien mal. Si pensar que todo nos va a caer del cielo, estamos bien mal, la neta. Amén. Porque así no es. Eso sí es cierto. Salud. Sí, sí, sí. Fíjate, te voy a contar algo que pasó el fin de semana. Eh, haz de cuenta que yo estoy en un grupo en, en Facebook que se llama Diseñadores Cristianos, algo así. Yo metí el grupo nomás para ver los diseños que hacían y todo eso, la verdad. Haz de cuenta que alguien publicó un logo, dijo, eh, ahí me puede decir cómo hacerlo en Dorado. Y todo, toda la raza le decía, no se puede que eso le, le ponía trabas. Por ejemplo, blog dije, mexicano dije, no, me... eh, no, se llama Diseñadores Cristianos. Algo así, y yeah, yo, yo vi luego, bien fácil. Ya, pues, agarré y se lo hice y se lo subí. Ahí está, o sea, no le dije, a ah, esta la toma, te un regalo. No la agarré más, subí la, el diseño como lo tocaba y ya. Y de ahí me envía un mensaje una persona, una persona de Puerto Rico, para más exactos, y me dice. Eh, Oye, okay, eh, vi que si, si hubieses un trabajo ahí bla bla quiero que me, si me puedes dar tus precios y y cómo trabajas. Y dije, ah ok ya le dije yo, yo no cobro sabes eh, pues, también f yo no cobro yo trabajo por ofrenda también todos los diseños eh, y, ya, ya dijo, ya, okay. y ya me dijo ya me también ya me dio la idea de logo y todo y agarré eso lo hice y ya me dice aunque ok está muy bien ¿Cómo te voy a llegar el dinero? Ya le dije, ah, ¿cómo? Y me dice, eh, una cantidad, me dijo, te voy a mandar. Y te envió esta cantidad. Dije, que también un problema problema, es que lo que se gusta darme, Dios diga que él tiene que darme. Me lo bueno, envía. Ya me ya dice ya te mandé el dinero. Fueron 75 dólares. Por un diseño que duré no sé, ponle una hora haciéndolo una hora, ponle, sí, pues hubo modificaciones una hora ahora sí todo tiene su recompensa tú trabajas para algo y tienen que pagártelo no, no uh -huh. no si nada, te regalan <risa> no, pero no, pues es que por ejemplo, Misa puso ahorita Misa cuánto por el FIT, no sé qué <risa> el el este. Una cosa es echar la mano a compas, que son compas de, de uh -huh. compas, compas. No compas que apenas conociste hace un, un año. O sea, compas, compas, compas. Entonces, dices, Diosman, qué bueno que estás oyendo a tu amigo. Eh, bueno, por ejemplo, <ríe> man. Yo conocí a Diosman de hace años. Ya lo había tratado, ya había platicado con él y hasta esta última vez que fue a Oaxaca, hice una colaboración con él, que no le cobré nada, nada de nada, hasta el video se vino para mi canal, y todo, o sea, y nos levantamos temprano, y fuimos ahí a unas ocasiones, y andamos grabando el video, y luego grabar la rola, y nada, nada, no le paré la mano a mi man, ni le voy a parar la mano a misa, tampoco, pero porque son mis compas, o sea, eso voy, o sea, una cosa es que venga alguien desconocido y te diga, ah, tú haces fits con gente, sí, bueno, sufre conmigo, Como ayer que me habló un morro, y le dije, mírame, la neta, ya vi tu, tu material, me gusta se ve que le estás echando ganas, no te conozco pero me gusta lo que estás haciendo te lo voy a dejar en tanto y el bro es bien emocionado, no, sí, qué chido y qué bla, bla, bla. ahí estamos jalando ya pero que venga alguien que simplemente vea que tú haces las cosas gratis por hacerlas y que se aprovechen pues eso ya, es. y que no lo conozcas uy, pues eso no es, es más feo todavía eso es más gacho porque tú sabes que a la gente que tú conoces le haces un paro y sin tú decirles ellos te van a hacer un para ti también cuando tú lo ocupes exactamente ah, y he sí, fíjate que, que siempre ha pasado esto en el ámbito cristiano de que siempre piensan que todo tiene que ser gratis que porque luego, luego luego cuando piensen de que tiene un costo ya estás vendiendo el evangelio pero uh -huh. Ellos no se dan cuenta que cuando Estás en el mundo, si sí pagas Otras cantidades mucho más grandes Gastas dinero a lo tonto, a lo loco Con cosas innecesarias Pero ahí sí no te quejabas Ahí sí pagabas hasta por un estacionamiento en la playa o qué sé yo, cosas que Ni al caso, ¿no? Y vienes chévere, aquí y ya está chévere, chévere. Cervezas, conciertos Y vienes a, a los pies de Cristo Y no quieres pagar Una, ¿cómo se llama? Una cooperación una playera, no, una playera, una playera apoyando a los hermanos porque ya estás vendiendo el evangelio cuando antes te costaba mucho más yo no sé por qué siempre han pensado de esa manera de que estás vendiendo el evangelio o también de bueno. las personas que dicen dime ok si sí, es que bueno se supone que cuando tú haces un trabajo te tienen que pagar y si por ejemplo tú que vives allá en Monterrey y alguien de acá de Baja California te quiere creer, este, te tiene que pagar los viáticos, y hay mucha gente que dice, no, pero pues que tú, tú págalo incluso pues en la Ley Federal del Trabajo está eso pero mucha sí. gente, muchas veces los cristianos dicen, no, pues eso, eso es para los demás no es para es que, nosotros, es que nosotros como que mira, hermanos pues no nos cobramos Mira, es que por ejemplo, bueno, saludos a Don Cris MX, saludos brother ya te este, bendiga si este, sí sé quién eres ahí por la red ya he visto tu chamba este, para concluir, para no meternos en este rollo tanto, este, sí, el evangelio no se cobra. Yo nunca voy a cobrar por ir a predicar. Nunca, nunca, nunca, nunca. Ojo, pongan atención, pongan atención, porque esto va chido para todos. A mí Dios me dio un talento: que es escribir canciones e improvisar. Y estar guapo. Bueno, eso fue una añadidura. Bueno, no, <risa> escucha porque ese golpe va duro y espero que lo capten ya la gente que dice, nah, ¿por qué vendiste el evangelio? Yo sé que Misa lo dijo, Un broma, porque Misa y yo nos dedicamos a lo mismo, pero hay mucha gente que no lo capta. Yo no vendo el evangelio, yo no cobro por ir a iglesias, yo no cobro por predicar, yo no cobro por decirte las verdades espirituales o que Cristo te ama o una palabra que Dios me ha da, dado, no te lo va a cobrar. Lo que te estoy cobrando es... Mi talento, porque Dios dijo en una parte, ten un talento, la parábola de los talentos, a uno le dio un talento y ¿qué hizo? Lo, lo multiplicó. Bueno, a dos, dos lo multiplicaron y lo trabajaron. Uno lo enterró por miedo, pero lo trabajaron. O sea, ellos recibían una paga por trabajar ese talento, porque la Biblia dice que el que tenía cinco, ¿con cuánto se quedó? Eso es sí, okay. sí, preguntas públicas. A ver, a ver, preguntas bíblicas, ahora se las voy a regresar yo a ustedes. El que tenía cinco talentos, ¿cuánto resultó al final? Ya lo tengo googleando, va. No, no, no, no. No, no, te estás tirando. Te estás trabando, todo lo que estamos diciendo. ¿Neta? ¿Mm? Uh -huh. Sí. Mira, ahí va de nuevo. El que tenía cinco talentos, el que Dios le dio cinco talentos, ¿con cuánto se quedó al final? El de los cinco fue el que lo enterró, qué ¿No? <risa> sí, ¿no? No, te ríes. Mira, se está riendo de mí, pero no contesto. <risa> es que no contesta tampoco. Porque la que sale en las entrevistas de preguntas bíblicas, eres tú y no es, no es el BJ. Nada, no, no, pero ¿quién la bola a decir? Ese, ese era. A ver, que tenía cinco. ¿Cuántos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos talentos? Sí, sí, ya vi, Gabo. VJ no anda. No, no, no, no, no. Yeah. Se no, fueron tres, ¿no? Ah, no, pero espérate. Dio, dio, o sea, no, no, espera, espera, espera. Oye, yo ni siquiera puedo leer los comentarios. Ay, ya te trabaste. Dice sí si está. Tra... No, sí si está, si, si está trabado. Creo eh, que quiero conocer, es el. Estúpido, ¿eh? Que está fallando. No somos nosotros Uriel. Eres tú. Uy, oh, ya Uriel te dijo. A ver. Ya. Al que le dio cinco talentos, ¿con cuánto se quedó al final? A ver. Es el... ¿Qué, qué, qué, qué, qué, que el que le dio los cinco talentos. Se está quedando malante toda su raza que ustedes mismos entrevistan. Sí, sí, sí, sí. Anda buscando un Google. No, no estoy buscando un Google. Mira, uno le dio para para hacerlo más ágil. A uno le dio cinco, a otro le dio los dos. Ya che, checa, ir. mira. Calla, calla. Sí, se corta la señal. ¿Sabes? Acá salió uno, ¿ves? Acá salió Le dio cinco, es que ajá, los otros. Ay, ay, ay, <risa> el eco en pecado, no digas nada porque muchas... te... sí. tengo un video tuyo por ahí. ¿eh? Pensaba no subirlo, este. pero pues nos no está no subiendo, no está subiendo, subir ese video. No, ya, ya, los, este, ya los destruí ya, ya, esa ya. pregunta. Sí, ya, ya, ya. A ver, dinos. No, es que cuando él está hablando de que le dio 5, 2 y el otro no escuché, tú abraces si no me haces escuchar. Uno. 5, 2 y 1. Bueno, mira, guacha, para, para no hacerlo tan, tan, tan, tan longevo todo esto. Dos personas multiplicando sus talentos. Y una persona a la que le dio un talento, pues pues se cabreó y dijo, no, yo no, no voy a, eh, lo escondió porque dijo, nada, nomás es uno, no manches, ¿qué? y no, dice la Biblia, que no lo trabajó, o sea, trabajó, trabajó, quiere decir que el vato, que los otros dos invirtieron tiempo, invirtieron esfuerzo, invirtieron eh, eh, tiempo de estar con sus familias, lo invirtieron en, en el, invirtieron tiempo, en, en, en, en estar en el, eh, enfocados trabajando los talentos. ¿A qué voy con esto? Que yo tengo, un, bueno, tengo varios talentos, pero el que estoy trabajando ahorita, pues es el de la música. Yo tengo que invertir dinero, invertir tiempo, invertir esfuerzo para multiplicarlo. Y para multiplicar algo que tú trabajes, tienes que recibir un pago. O sea, por ejemplo... Yo voy en contra a que BJ regale su trabajo, porque no cualquiera lo hace. Claro, si tú haces paro a compas, pues bueno, ¿no? Bla, bla, bla. Igual yo también, como con Isa con yo con hago paros, punto. Pero si alguien ajeno a nuestro círculo viene que quiere un paro, viene que, oye, es que vi que tú haces esto, ¿cómo ves? Si ¿Sí te cubro tanto. O sea, no, es que no, yo lo vi que lo haces gratis. No, no, no, gratis, no. O sea, esto requiere... Requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere echar coco. Lo que tú haces es lo que hago yo. Entonces, cuando uno dice, esta línea está súper delgadita, que dicen, es que vendes el evangelio. No, hijo yo, no yo no te vendo el evangelio, pero si tú quieres que yo vaya a tu iglesia a predicar, predico. Pero si tú quieres que yo cante mis canciones, que a mí me costó tiempo de mi familia, que yo les digo, váyanse a con, a con su tía o allá, déjenme solo para escuchar la pista, para estar escucha escuche Que me costó dinero en que mandarla a ecualizar, a masterizar a Guadalajara. Que me costó dinero el beat. Que me costó eso. O sea, ir a hacerlo gratis nada más porque sí. La neta no. O sea, la neta no porque es un talento que a mí Dios me dio y que yo lo estoy trabajando. todos en embona. Talento, trabajo. Trabajo, paga. Porque la Biblia dice que el que, el que, el que el que trabaje, o sea, todos somos dignos de un salario. Todos. Por lo que hagas, eres digno. Tú estás trabajando, mereces un salario para poder vivir. Entonces, don, trabajo, paga, ministerio. O sea, todo está bonados. Una cosa es que la gente se haga la tonta y no quiera leer la Biblia o la lea a su conveniencia. Y decir, no, es que vendes el evangelio. Nadie está vendiendo el evangelio nadie lo está vendiendo, yo no, yo no te voy a acordar por ir a predicar, claro que no, pero si estando en el escenario tú me dices, échate una rolita a la del Ovejeo Santo ¿sabes cuánto fue el Ovejeo Santo? y esto que el Ovejeo Santo, ustedes, gracias a ustedes o sea salió como salió y aquí lo reconozco y se lo alabo y a lo mejor solamente te di lo de la gasolina y todo y, y, y pudiste haberme cobrado un billetón porque BJ fue el que llevó luces llevó estrobos este, llevó un montón de, todo lo que ven en un ovejeo santo todo lo llevó BJ entonces eso, eso costó, ¿sabes cómo? entonces, del Javi no vas a estar hablando este, también, entonces todo eso, hay muchas cosas que cuestan pero son son cosas que, que a nosotros también nos están costando que no tenemos por qué regalarlas o sea, la neta, estoy hablando de esto digo, y si escuchas la entrevista primera que me hiciste el año pasado es muy diferente el punto, ¿por qué? Porque de esa última entrevista a hoy, han pasado un sinfín de cosas en mi vida personal, en mi vida ministerial, artística, como la quieras ver. Han pasado un montonal de cosas que yo tengo que escudarme. Tengo que decir, ¿sabes qué? Sí, pero no. O sea, esto sí, pero hasta cierto punto. Entonces, yo sé que muchos raperos no se... No sé, no, que no se atrevan ni decir, uy, oh, yo soy el que se atreve. No, porque a lo mejor les da pena decirlo o no lo quieren decir para no se sentir mal. Pero la neta, nadie te va a regalar un feed gratis. Háblenos la chulla, habla la Cris. A ver si te regalan algo. No te van a regalar nada porque a ellos también les cuesta. A ellos también les cuesta. Ese es el enojeo, mira. Todo lo que ven ahí es, de, es del BJ. Menos del sillón. El sillón es tuyo, BJ. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero si ¿sí se lo creía, te caí. Yo pensé que si sí era mío. Ya que estaba arriba de, de, del, del carro, dije: No, eso no es tuyo. Oh, perdón, me confundí. Pero todo, todas luces, todo lo que ven ahí, todo lo llevó a eventos baja. De hecho, yo pensé que ibas a llegar con una lucecita. Dije: Con dos pesos todos ahí, llegó con la camioneta llena y bajaron dos maletas grandísimas. Dos racks, ¿no? Dos racks. O sea, el ahí, y todo. a sacar cables y todo. Hasta salió una persona de ahí también. <risa> casi, <risa> casi, ¿eh? nada no, la verdad. De hecho, ahí se ve unas cosas. Atrás de la cámara, no, no, no, no, había no. mucho más Gracias. cosas. Pues en el detrás de cámaras sale todo. Sí. Uh -huh. Hay un montón de cosas, la nena. Sí, es ver. verdad, sí, eh. Dice, dice Misa. Es que no puedo... Oh, mira, dice Misa, se habla de un top de raperos cristianos mexicanos, ¿es real? Pues sí se habla. ¿Sí se habla de un top. ¿Y cuál es el top para mí? Mira, del top que se habla es este. Del top que se habla así de raperos es Chris. Y luego Chuy. G-Low. Yo y el quinto, no sé de quién estarán hablando, la neta, pero los que los cuatro que estamos ahorita es Chris, Chuy, Gilou y yo. Son los que los que se habla la gente. Mi top, mío, mío de rapenos, es Chris, Chuy, mmmm. la lista. No, no, no, pero mi top mío, o sea, es obviamente... O sea, a de quita quitarse él. Sí. No, él es fan de Enci Poder. Enci Poder. Enci Poder. Ah, sí. no, es, <risa> es, es, fíjate, es Apóstoles de Rlap, La Cuarta Tribu. Mm, calibre 66 para mí. Yo estoy dando mi top. Ah, ok. Uh -huh. G-Low y Fuego Vivo. Son mi top de raperos. Para mí, para, para mi gusto personal yo sé que los números dicen, los números y la gente dicen otra cosa, okay, pero okay. para mí, así es, o sea, así es, este, el, el, el top mío, mío ahorita de, de raperos, o de, de grupos, no sé cómo se diga, hay un montón de raperos, machín, machín, machín, abres, levantas una piedra y salen 30 raperos, sí okay. y lejos de yo decir, me, la neta a mí me da gusto que hay un montón de raperos cristianos, machín, que unos tienen, por supuesto, otros no, eso como quiera, o sea, que haya raperos cristianos, que haya que diga, o sea, es que pues soy de Tamaulipa, bueno, pues allá está la Donay, soy de, de Oaxaca, pues allá está Yoxman, está el Toshiro, de Chisos House, este, soy de Yucatán, bueno, allá está el Chef, o sea, Tijuana, no se diga, un montonal de raperos y la neta a mí me da mucho gusto que, que donde quiera que uno vaya se encuentre con esos ministerios, sea que tengan mucho tiempo, poco tiempo, números o no, o sea, eh, la neta me da un chorro de gusto, el Pila también, pues el Pila que él anda rifando chido, este, me gusta a mí las rolas del Pila, pues de hecho puedo sacar una con él, <risa> o sea, me gustan las rolas que sacan, eh, la rola que tiene él, creo que tiene una con Ángel Rap, que se llama Seguimos Sonando, Dando Un Buen Mensaje, no sé qué te da, mira te, no mm. te traje, eso me gusta un chorro esa rola. Machín, machín, machín. Les he dicho a los del Holy site al Soto y a ellos, yo no, la neta, está chida esa rola. A mí me gusta, o sea, me gusta chido. Pero mmm, hay ciertas cosas en las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la que todos sigan lo mismo, lo mismo. Corrió tumbado, corrió tumbado, corrió tumbado, corrió tumbado, corrió tumbado. Sí. O sea, ya, Chole, no, ya, no a todos, yo en lo <risa> personal, guacha me gustan los corridos Tumbados, voy a hacerlo, pero yo en lo personal desde niño, un, uh, el texto, la trompeta y la guitarra y, y la música de así, la detesto texto machín porque mi papá era el único que querían que yo escuchara, entonces yo, pues, o ya andaba con Funky, con y con SFDK y mi papá ferrado, a ponerme a Oscar vídeo y a ponerme a grupos así, bien raros y, y que cantan así, y, oh, y luego salen los corridos Tumbados y digo, oh, ching están chidos, no digo que no, de hecho tengo uno con Jimba, ahí en su canal este, pero la neta sí, sí, o sea, ya chole, ya chale, estarías abierto a grabar con alguien de Alzada o Rich Vagos y por qué. Bueno, los que no conocen a Alzada o a Rich Vagos son los raperos seculares que andan sonando ahorita. Y sí, de hecho estoy platicando con alguien que no es cristiano y que he sonado para trabajar algo que no puedo decir ahorita todavía absolutamente nada porque no se ha concretado nada. Pero estoy platicando con alguien para trabajar algo así. Este, esa persona, pues, está sonada en el rap secular. Eh, yo no voy a cantar de drogas, ni, ni, ni probablemente él vaya a cantar de Dios, pero pues va a ser como un tipo, una tipo de exposición de rap y donde yo voy a poder entrar con él y él va a poder entrar conmigo en lo que estamos haciendo. Entonces, este, probablemente se vaya a armar algo. Pero sí, yo sí grabaría con ellos, sin falla. Oscar Ovidio, el águila de el Guatemala. La de Guatemala. Sí. Y luego claro. un águila, luego un águila! ¡Le <risa> <risa> oh, sí, pasa adelante ese sí. vato, aquí sí! Sí, sí, sí. <risa> Oye, pero. Si checas, le tiran mucha gente. Le tiran machina a Oscar. ¿Por qué? A ver, tú dime ¿por qué? a saber por qué. ¿Por qué? No. Yo, yo, yo pienso que es por la música principalmente, ¿no? Porque hay no. música circular que, que lo convirtió cristiano. Bueno, exacto. Por la copia. Sí. Por la copia del Tucanazo, de las copias de los Tigres del Norte que saca él. Sí. Uh -huh. La de Tucanazo, la de... Pedro, qué gusto de verte. Sí. Supe claro. que eras licenciado. Bueno, pero la de él es. Pedro, qué gusto de verte. Supe Pablo que eras hermano. Pero está insonado ese vato, ¿eh? Sí. El día que voy a Guatemala y que lo conozca, lo va a pedir un saludo para mi papá. mándale un saludo a mi papá. Y chifla, y chifla. Di el, el, el, el águila de Guatemala y chifla. Ya sé, ya sé, ya sé. No, no, no. Ok. Hila, espera un poquito. Eh, bueno, te voy a contar aquí por al, al aire. Eh, tengo ahorita a mi papá en el hospital. Y he estado yendo muy seguido al hospital he estado dejando algo de trabajo a un lado, por eso no, no te he contestado sobre la manta, de hecho, te, tengo atrasado de varios trabajos a raperos, ¿eh? no molestes pila, sí. no, es que la verdad, tú ves algo y dices, es copia, rápido, es lo que te pasó a ti, tú sin saber que era un, un bi parecido, de, sobre la luz, me no Bueno, el beat sí Era parecido, era similar uh -huh. No eran los mismos tonos, no era la misma velocidad la gente, la gente es tonta y juega por juzgar Y dice, no, es igual La gente que no sabe de, de melodías De acomodos del bajo, de, de acordes oh, no. De tiempos, de tonos Siempre te va a decir, es igual y es igual Y punto y la neta, el beat nada que ver. o sea Nada que ver, era, es muy diferente. La velocidad, todo muy diferente. Eh, la letra es diferente. Lo único que sí agarré fue lo de la... Quiero que la pipa me quite lo malo. Fue lo único que agarré. este Porque sí, porque era muy famosa la parte. Y no por yo hacerme famoso, sino por decir... Por quitársela de la cabeza a mis morros. Y, y a la gente que escuchándolo escuchando, ¿no? Que, mm -hmm. que solamente lo que dice ese pedacito... Nada más lo que dice ese pedacito, pues no manches. O sea, está súper si te, te, te, feo eso, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, implementé esa, esa técnica. Este, Muchos la han implementado. No sé por qué apenas ahorita se fijan conmigo y me dicen, pero yo soy una persona que no borra los comentarios de ninguna parte. <risa> Solo abrió un comentario. Damián anda exhibiendo a todos. Eh? ¿Dale? ¿Dale? <risa> ¿Quién es el Lola H? Ah, Lola H? No, guacha, yo no borro comentarios nada nada, nada, ninguno. de hecho en el Reels que, que se hizo como medio viral ahí en, en mi página la, yo creo que el 80% son comentarios de que copión, saca tu propio flow, tu mamá no está orgullosa y todo eso, y ahí está, ahí está. yo no soy una persona la neta no soy una persona que, que se vaya a avergonzar de su pasado, ni ese rollo o sea, lo que pasó, pasó entre tú y yo no, lo que pasó, pasó y, y si se si, si, si, si, si hizo un revolú por ciertas cosas pues póngala, no tengo falla. Ni en YouTube, ni en Spotify. Ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram. Yo nunca, Instagram. nunca borro comentarios. Nunca. No me gusta. ¿Por qué voy a dejar a malos los comentarios buenos? Uy, sí, señor, F, qué chido, el mejor de México, bla, habla Eso para qué. Déjalo que está controversia. Porque <ríe> el ministro de Yankee. Es que <ríe> muchas veces nos pintan una falsa realidad de que todo es bonito te pintan de que uh, no, la llevo chido, vamos con ganas, vamos con todo sí, corridos tumbados, sí un rap de barrio, sí, vamos bien chidote y la neta, están tan preocupados por su carrera, que se ponen a borrar comentarios malos y a dejar solo los buenos, para que la gente vea que son buenos, deja los malos también ok, ¿qué le tienes miedo? nada ah. ¿qué opinas sobre lo que raza. pasó? Le que pasó a Chris con la canción La cara a cara. Ah, eh, no, ya, ya se lo tumbaron. Oh, y y no, tiene no. comentarios malos y ahí están. Sí. Uh -huh. La verdad es... Es imposible, es imposible borrar tanto comentario malo de ese video. Sí. La verdad sí. Y yo, y yo sé que aparte Chris no los borra. Chris ahí los deja me dice. todo desincronizado los semáforos de Tijuana por culpa del PILA oye sí oye, sí es cierto PILA sí, sí, tenemos una queja casi nos choca por culpa de un semáforo sí <risa> ¿Qué dice? Usted es el pelón violador, Michelle. Señores, llegó el grande. <ríe> el mísimo. F. Ser. El exote. <ríe> Pobre F. No le dejamos ni comer. <ríe> Nada, sí, ya sé, ya sé. No falla, no falla aquí como. <risa> no, sí. Pronta FCR ¿Qué andas comiendo mi bro? Andaba comiendo Jamón en salsa Jamón así Esto es lo que más me gusta a mí en mi casa Jamón así cortado con tomate y chile así raspado arriba en el comal, digo, en el sartén no, oh, eso es oro oro puro carnal con tortillas de maíz así quemaditas mira cálmate, cálmate mi gente si lo van a tener en su casa, lo van a invitar a un congreso, un ya evento saben que ya saben qué darle puro jamón jamón del bueno yo casi tu sudor. Limpio, limpio. Limpio. Ver, Dice, si te comento y me comentas, pasas cron. a mi no, ese ya no existe <ríe> Ya sé. Vaso, no? No, no, no. Vamos a la churrasquería. Fíjate, el F serie y el, y el y este, el. Ay, se me fue el nombre. Sergio. Y el Joker, este, nos llevaron a la, a la churrasquería du Brasil, ahí en Tijuana. Ya, <tose> Neftali, saludos al Nefi, de Cártel Divino, que hoy acaban de lanzar, ay, me dio hipo, el, el trailer de, bueno, la prueba, no, no, no, el, el promo, el tema, el promo, ¿ajá? hicimos una canción allá que se llama, este, Sepa la bola, cómo se llama, pero <risa> está chida la rola. se me olvidó. Sepa la, oye, la bola. Oye, está, está pegajosa, ¿no? Sepa la bola. Sepa la bola. Oye, voy a hacer una rola que se llama así: sepa la bola. No, pero sí, la neta, los de Cardel Divino están bien rifados, los vatos. Me gusta mucho cómo la cantan. Rola, y de sí. hecho, tenemos esa rolita juntos y para todo va a salir ahí. Por YouTube, por su canal de ellos. Su canal de ellos escuché en ranchero. <risa> no, Fruy, te digo. Te digo el nombre cómo se llama la canción, a ver cómo lo busco. Están privadas films, privada Films la suyo. Sí, nah. abran la cancha. Abran la cancha, Simón. Sí, lo mío, abran la cancha. No manches. Ya. Fíjate, bajo la pestañita para ver las notificaciones y se apaga mi cámara, guacha. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Qué asco. ¿Qué, por ¿Qué Dice, ¿Qué? hablando de jamones, una amiga nutrióloga me ha dicho que es mejor el jamón de cerdo que el de pavo. Digo, para que aprendamos algo, porque él es el que compora sandez. Mira, el mejor jamón, carnal, es el que truena. Tú lo mueres y truena, ese es el chido. ¿Sabes pedir un vaso de agua en inglés? DJ of Lubin, claro que sí. A ver, DJ, ahorita te cómo te dirías un vaso de agua. Oh, no, no, no, fíjate. Yo me salí de la universidad por el inglés. No manches, sí. Entonces, ahí valí. Sí. Puedes decirle: ¿Cómo se Mr. Can you give me a water glass? Walter, please? Walter. Walter. <risa> <risa> a ver, Floby, <baby, risa> A water cup. No, water cup yo creo que es una taza de agua. Y water, que creo que sí es water glass, ¿no? A ver, F.S.R., ¿están bien o no? Sorry, Mr. F.S.R., ¿can you give me please a water cup? Vamos a aprender algo aquí. <risas> a ver, a que conteste el, el F a ver si lo dije bien o no. Que les que diga el diga, Mr. Yo pensé que era algo serio. Dice que El estás muy no cerca. cerca. A ver, es que, aquí. vaso en inglés. Vaso en in inglés. Glass, ¿no? Glass, ahí está. Es water glass, ah. ¿no? O glass water o algo así. Por ahí va, F. Pues no, no, pues no me muero de un vaso de agua. Igual llevo a los otros lados, les hago así. Please, please. Yeah. <ríe> please. Por favor. Please. Please, please. ¿Sabes cómo se pide agua? Si ¿Sí pides agua de Estados Unidos y no sabes hablar inglés. Please, please, please. Y te dan agua. No hay falla <ríe> de que... <ríe> Oye. Dime a soda, please. Dime sí. a soda for the nose Ah, no es cierto Ay, ay, ay, ay. Me sigo Dime eh, a soda for the nose Damián, a ver, ¿qué nos puso Damián? Ah, ¿qué? Oye, sí, ¿es cierto? Nos Oye, aquí iba? iba a improvisar y, y me fui a buscar otra cosa aquí Ahí va, ahí va Sí, sí YouTube. a Yo poner aquí pistas de rap en inglés para la mía. Barras, barras. Claro que sí. ah. A ver si escucha chido, porque ahora no tengo el micrófono interno, pero tengo la bocina acá. poner aquí pistas de rap en inglés para la mía. Ahí va, vamos a ver. Beat, boom, bap. No le tempo nomás, por favor. No, acabo de comer, espérate. <ríe> Vámonos con esto que hice, más o menos así, para mi amigo Damián hasta Oaxaca. Oaxaca la bella. Oaxaca es bella, tío. Vamos a hacer freestyle antes de irnos. Deja que agarre bien. Yo. ¿Se ¿Sí escucha bien la pista o no? Ay, déjame bajarle mi volumen un poquito. Parece que sí. ¿Sí? Ok, ok, ok. Pero pongan palabras ahí, eh. Ok. Mira. Gracias, buen hombre. Me dice, en la improvisación, esto va dedicado solo para Damián Guijón. Así es como lo hago, simplemente uno va a parar. Damián se parece al niño que te dice, ¿What? ¿Me entendiste? No lo entendiste, no lo captaste porque de localidad es el chiste. Voy a comer, dice el F.C. que coma y la verdad mañana va a ir a trabajar muy bien, my friend, pero improvisando aquí con los eventos baja, el autoestima a mí ya no se me baja, bum bam, casa fantasma, que la palabra te caja, yo soy como el B bajo la velocidad y se rebaja algún consejo para los nuevos raperos, voy empezando apenas con una rolita romántica yo lo que le voy a decir a esos raperos es que todo lo que hagan lo hagan de manera drástica y clásica, porque mi nombre es el Guriel saludos saludos de la iglesia de allá de Peniel, que pronto los visitaré otra vez, espero que ahora sí me puedan dar algo para comer al mes, no es cierto, pero antes de irme, muchos dijeron el F es muy bueno y pretendieron destruirme, oren por mí porque tengo gripa, lo siento brother, pero el señor F sabes que ahora sí la flipa, el pelirrojo no me enojo, mira yo te cierro el ojo, si te escondes te miro a través de algún cerrojo porque el señor F siempre canta a su antojo, quisieron imitarme y se fueron llenos de enojo no les digo nada, el pecado es gripa, pero se simplifica cada vez que el señor F grita así es como lo hago, simplemente como debe ser, que Dios te bendiga y te guarde mi ofrecer que la enfermedad Verdad, se vayan en el nombre de Cristo, porque la verdad en esto yo siempre te insisto. Mira, escucha bien, mira mi comportamiento, que yo sí me voy el día del arrebatamiento. Y la lista, ¿qué pasa? ¿Que tiene frío? No sé, el BJ, ¿qué pasa? ¿Tiene calor el tío? No sé qué pasa, pero yo improvisando lo hago bien, porque sabes que soy el referente en el freestyle, my friend. Estoy fuera de tu casa, dice el Misa, el que no avisa, el que dice que palabrea y que improvisa pero para mí siempre pasa muy desapercibido todos saben que yo tengo como hijo a los de fuego vivo y no es que ofenda uh, ahora se ríen todos como el señor de la tienda los amo yo también te amo mi jefe para que veas un saludo real del verdadero caballero el señor ya nefe yeah, <laughs> Ok. ¿Qué dice él? El... Eres cliente. Compa oh. No, no, sí, no. Déjalo, eh. déjalo. déjalo. Sí, sí. Está quito. lucidito. Sí. <risa> no, pues, eh... Misael, este alumno, si, si no más sepa yo. Todos saben, todos saben que Misael y Luis son mis alumnos. No, no, no. Un día vamos a tener a Misa, a Luis, y a señor F juntos. Y a Pepe, a Pepe Cantarel para que Pepe... A, a Pepe que... también, sí, sí, sí. <risa> ¡Ay, espérate! Oh. Oh. No, no, no, no, Oye, Cora más que todos juntos. Oh, Cora más ¿cobran que F. Cora más que yo, al Sí. Sí... <risa> Pero no tiene calcetín chido. Así que no revelarme. Dice, ahora sí ya me voy a ver el juego del, del calamardo. ¿Te, el, la del de aquí no? ¿Terminamos el la serie o la dejamos así? ¿Cómo? ¿En qué capítulo van? Ya lo terminamos. Ya lo terminamos. Ah, no, yo también ya lo terminé. Hay una que se llama Alice Alice in Borderland, también está chidota, eh. Ok, Entonces, ahorita acabando este live no vamos a verla. Guacha, la trata más o menos de lo mismo, pero esta es como que. Bueno, está, está chida, está chida. Veanla, no se la voy a publicar. Está chida, está muy parecida. Ah, okay, a okay. La ok, ok. Ok, ok, ok. Oye, ¿tú qué opinas de eso? ¿Pasará o no? Sí, sí pasa. Sí. Yo sé que hay gente que tiene mucho poder, que, que hace, paga por hacer muchas cosas que obviamente escondidas pero fíjate que lo que está haciendo lo que están haciendo esa serie está chida la neta está chida pero te están romantizando demasiado el, el asesinato cruel este, uh -huh. que la neta porque las escenas que salen ahí sí están también mañadas ¿eh? o sea no no las puede ver cualquier persona de que así de que nada la voy a ver porque me dijeron no la neta hay que tener mucho cuidado con eso este pero pero sí sí yo Está chida el trama, el drama, todo está bien. Me gusta, porque lo voy a decir que no, pero no está bien, o sea, te, rom uh -huh. te, te deshumaniza la palabra. Y, o sea, es igual coreana, se trata de que pones una rola del F y estás en un juego de vida o muerte. Más o menos te dan tiempo, ¿eh? te dan tiempo por los juegos, están chidos. Este, pero no, sí, yo creo que eh, Pero pues escrito está, como dice la palabra, ¿no? o sea, al final de los días la maldad aumentará, o sea, eso está mal. Yo que sí. serie, de hecho, estaba viendo un reportaje de esa serie y todo, que hace 13 años que la hicieron. Ah, oh, viste, la misma que yo. Sí, que hicieron el guión hace sí. 13 años. Imagínate, imagínate sacar esa serie hace 13 años. No, esos matos iban pal bote todos, o sea, por salir. Sí. Entonces, eh, sí, están, están, como dice Damián, están filtrando las muertes de una manera romántica, o sea, de una manera como que, uy, uh, perdió por morro, o sea. ¿Sabes que el primer juego de, en, en, la, en la serie esa muere la mitad? O sea, mueren más de 200 sí, personas. Sí. Y la primera que muere es el morro que... está es la cara, así, en la, en la foto. Este, y dices tú, bueno, pues bueno lo mataron, ¿no? Pero detrás de ese morro, que hay? O sea, ¿qué hay, ¿qué hay? Hay una familia, hay muchas cosas. como, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que... Pues, Dice, ni lo menciona la Biblia, no leen ni Juan 316. Juan 316. A ver, ¿qué dice Juan 316, Liz? Anda, eso sí me gusta. ¿Eh? <risa> no manches. <risa> <no. No, risa> no. Ese es el versículo que. ¿Es en serio quieres que te lo diga? A ver, no lo leas. No, no lo no, leo. Pero ahorita lo está leyendo. ¿no ah, es cierto, que lo... Ay, es que, ¿por qué me preguntas así? No, sí me lo sé. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué dije mal? ¿Qué, qué? Hombre, y es mundo. Es que yo le cambio. ahí. Es que depende. ¿Qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? No, no, ¿qué versión tienes? ¿Qué versión tienes? ¿Todas? ¡Ah! <risa> Beta, en, en todo dice mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, no al hombre, al mundo. Ay, ay, nah, Cállese, cállese, pe, pe. Ca, ca, ca. <risa> Les gusta un tal Juan. <risa> no sé <risa> qué <le gusta. risa> <Ángelo> Lache, <risa> él se Está diciendo que no raspa tu rap. <risa> Ah, cierto. Saludos a to todos mis de Oaxaca. Nos vamos a ver en diciembre por allá. Vamos a tener una gira súper, súper chida que promete mucho, según también el organizador oficial de, Beto, de <risa> Ya, ya, ya verás después ahí unos cuentas a ver es cierto. No, no, no. La neta va a estar muy buena. Por lo general siempre trato de cerrar en diciembre allá. Este, en el sur, Oaxaca. y hemos platicado con Damián, tenemos una gira por allá, si, gente, si hay gente en Oaxaca aquí y quiere un evento desde el 9 al 22, vamos a estar allá en, en diciembre en Oaxaca, contáctese con Damián, guijón, Gijón, como el aguijón de Pablo, así que este, Damián eh, es el, el que organiza la gira, va, vamos a tener varios exponentes allá, así que va a ser una gira chilita por por todo Oaxaca, por el Istmo y por Puerto Escondido, Huatulco y probablemente Guerrero, probablemente así que vamos a andar por allá, por aquellos rumbos. El 9 ni cumple, dice el Jogsman. Pues bueno, si nos invito, vamos. Sí, que nos pagan los vuelos. El colado le dice Sí, sí, sí, sí, tenemos que documentar la fiesta. La fiesta, Ok, F, ¿qué tal? Nos retiramos a descansar. Saludos ya, a MC Ya, ya son Gracias las. Que vaya. MC es un niño de aquí, Coahuila, que le gusta mucho mi rola. Está bien pequeñito y, y el morro la imita ahí chido. Entonces, nos vamos Ay, a bueno. ver a MC Abner y a toda la rosita ahí. Vamos a estar el. Espérenme, antes de que se vayan. Antes de que me vaya, digo. Vamos a estar el 16, 17. De octubre más tarde de las negras para que vayan para allá. party Games, Ah, allá sí. vamos a andar. <risa> <risa> Dios. Sí, no, sí, sí. La verdad, muchas gracias, jefe, estar aquí con nosotros. Hace este es casi dos horas. Casi dos horas, me Aquí siendo relajo. la verdad, aquí siendo relajo. La ya ven cómo somos. Así somos la raza que somos raza. Sí, sí, sí, sí. Ya está cené, vato. Ya está, cenamos juntos, dijiste. Sí, sí, sí. Cenamos juntos, together. No, gracias por la invitación. La neta, ustedes saben que siempre damos aquí para echarnos la mano para apoyar este, cualquier cosa, pues. De hecho, me han hablado para un podcast hoy, pero les dije que no, es que no, la neta, tengo una ahí con eventos baja y no puedo. Lo moví hasta la otra semana, así que Gracias, Lynx, este, BJ, la neta sabe que los aprecio un montón, y pues cualquier cosa aquí vamos a andar a la orden. Igualmente, ya están sonando las dos sí. los penestiales, bueno, a esa orden no, a la otra orden, entonces, ya se ha <risa> <risa> Al penestian empezó a cantar este. Lleva sí. a agarrar la tuba. <risa> Mira, no, ya, Este men, el Damián, tiene una sección que se llama frases matonas, Deberían de agregarlo. Pues. Este, y publica puras así, frases que alguien más diga. Por ejemplo, ahorita va a publicar ese. Así somos la raza que somos raza. Frases más Ya, esa ya. <risa> ahorita va a ir a publicarla ahí a su perfil y, y todos se ríen de mí. <risa> ya, pero <risa> <risa> todos menos se van me ¿no? Pero ah, gracias, ver, okay, la okay. gracias, Gracias, gracias por, su, por, este, por su tiempo y por entrevistarme otra vez. Espero verlos allá en, en octubre, en noviembre, si Dios quiere. Dios, sí, Dios. Dios, ¿no? gracias a ti por tomarte este tiempo ya después de un año después de patear al perro de mi vecino después de tantas cosas <risa> exactamente <risa> no, Perdón, para nosotros. es un gusto y, y un placer que estés con nosotros tanto en entrevista como en persona siempre es un placer verte gracias a que, no que, nos, que nos dispusieras a tiempo dicen depositen a tiempo. ¿eh? Sí. No, gracias, la neta, BJ también, chidote, fletado. Este, espero el día de su boda me inviten. Va a ser el padrino, ¿no? Sí, voy a escribir una rola. El primero que se case, le voy a regalar una rola chidota. Acá con tu video no no nada, no, no, no. ¡Hola, bendiciones, José Mila! No ¡Ya estamos no es. retirando! No nos vamos, <ríe> Ya nos vamos a ir. Llegaste tarde. Nada, nada, muchas gracias. Y nos retiramos ahora sí con tu última canción. Vayan a ver Bumba. Bumba. Dice, antes de que te vayas Damián También ya se invitó también a la banda tu boca. A mí también. <risa> <risa> no, pues a todos claro, claro, claro, claro, claro. Claro. Lo vamos a hacer en... Ahí en el centro. Para que vayan todos. <risa> Vienen a su boda. <risa> Ay, díganle a Esther que ella también. <risa> primero se casa, se casa Esther, yo creo. Ya sé. Se nos casa primero Esther que todos nosotros. No creo. <risa> no creo. Esther <risa> es mi compa y no creo que se case primero de ustedes. ¡Aira, aira! la! qué puso ahí? Yo? Hombre, ¿te crees, Esther? <risa> ah, no, no, no. Bueno, bueno, que no sepa, Esther es una amiga acá de Tecate, acá cerquitas. Y pues, a señores, pues, lo conoce de muchos años atrás también. Entonces, por pues, eso se llevan muy bien. Sí, ya ah, somos copas de hace rato, entonces, para que no vaya a ver ahí. Sí. De, de acá, de acá. Sí, Yo seré padrino de ceremonia. Bueno, y a los que no conocen el Evento Baje, ellos dos son hermanos de sangre y solamente le estaba buscando pareja individualmente a cada uno. Me pueden buscarme en ironia.com. Ahí estoy. No lo vato. No lo desesperadoscristianos.com este Villa es el que hizo el evento de el, el retiro de solteros, la pesca milagrosa la pesca milagrosa la pesca. Sí es cierto Indecristiano. de cristiano sí. oh, no, no. fuego, fuego, fuego, fuego fuego Juego, pues. No. No, no, carnales. Sí. Los dos carnales. Exacto. Y yo se que me siento muy riqui. ¿Saben bien Ahora sí nos porque si no... si no se Sí, controlar. Ya ven cómo somos sale pues muchas gracias por el <ríe> Pequeño, nos vemos nada no, gracias Uf. a ti por estar aquí con nosotros estamos yeah, platicando hey, hey el señor F está en la casa bro, la casa, bro, la casa, bro. santa filosofía y que suene el bombo yo no sé con... Que suena el Bumba, yo no se confunda, porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que eso en el Bumba, yo no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda, Y que eso en el Bumba, yo no se confunda. Yo con Dios soy real hasta la tumba Sigo caminando en la brecha Tengo una vida plena y satisfecha Mi zurda ya ni sabe Qué plan tiene mi derecha Se vienen en mi contra Ponen pie y me tiran flechas Pero me mantengo firme todavía Hasta la fecha Es la misión que el de arriba me dio Llevar el mensaje para toda mi cuadra No soy el mismo y que lo que pasó No me detengo a que perro me ladra Sigo avanzando, llevando palabras Para toda la banda que sigue en el barrio Homie, ya date la vuelta tú no tu Tienes 30 vidas como Mario Ahora voy caminando para el frente Suena parecido pero soy muy diferente Yo no estoy aquí para darle gusto a la gente todo Va conmigo y eso es más que suficiente hey, hey. Me quedo firme pues todo me sustenta Me da igual lo que la gente comenta Mi talento no se encuentra en la venta, Cristo ser bueno, yo soy la herramienta Voy por la luz pero ando bien alerta Predico en la calle para que la banda se convierta Yo no soy de los rappers que aparenta cuando pues me detengo Que está en la tormenta Y que suene el Bumba yo no se confunda Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda Y que suene el Bumba yo con Dios soy real hasta la tumba y que yo en el bumba pero no se confunda tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda y que en el bumba pero no se confunda porque yo con Dios soy real hasta la tumba creen que me ofenden diciendo que soy aleluya pero no estaban enterados que yo cuando andaba en la calle perdido en la droga mucho ya me había traicionado por eso dejé de lado todo lo que me había afectado Ando enfocado en las cosas del jefe, homie, ya tengo el cielo ganado No te prendas un blon, que aquí no ocupamos de esa. El mundo me da todo, pero ya no me interesa. La calle está caliente, puede darte una sorpresa. Cristo me salvó y me invitó a comer a su mesa. Hey, hey. Por eso no me regreso aunque la tentación me persiga Sé que no voy a estar ileso pero Dios dirige mi vida Muchos desearon mi tropiezo pero que el Señor los bendiga Pretenden sacarme mi paja cuando les estorba su vida Dicen que me parezco pero no ando en competencia Yo ando por la luz, tú cantas para la delincuencia Les ha calado tanto que haga el acto de presencia Yo con Dios soy más real y siempre mantengo mi esencia y, y, y que suene el bumba, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba. Y que en el bumba, pero no se confunda. Tengo su respaldo y su gracia me sobreabunda. Y que suene el bumba, pero no se confunda. Porque yo con Dios soy real hasta la tumba el señor F está en la casa, bro, directamente desde Monterrey. Holy Side Beats, renacidos los que han vuelto a nacer.